Mira <risa> <risa> el pelo. Ya Coge la imagen, coge la imagen y le das Qué polla! venga, hazlo otra vez. <risa> no venga, vale. A mí también, pero se me ha quemado. Venga, chicos, mala hostia, eh, callar. <risa> no te río, me Desde el principio Buah, es que va a haber tomas otra pastilla Va <risa> CINERMAN Otra vez que se me ha <risa> ido el plano Que se me ha ido plano Va CINERMAN <risa> Chacho, que nos van a crujir con el copyright <risa> Me la suda <risa> Vale <risa> digo, digo. Están hinchando las piernas, esto mira lo que es oh. Vale, pues ahora Petición en esquina, esto Uno, para el final Dos. Uno, dos, Esto final ¿vale? Uno, dos, cambio. Uno, dos, Cambio. Cuando queráis, cuando queráis. Cuando queráis. Cuando queráis, cuando queráis. ¡Para el sol! Mira. <risa> está <gato> inflado. <risa> el maestro, el maestro está reventado. Eso, es que pasa, me metió maestro. Te pasó como a mí con el entrenador. A ver... El... eso es que a mí me sale muy mal hacerlo. Mira, tú sale. Que... Vete y saca, Vete. eso ya me da bien. Oh, oh, oh. ¿Dónde están los papeles? Que los vea yo. Aquí, mira. Nos van a dar ya la vara? que no olvidemos a para Yo cortar. creo que ya debería dar la vara Ah, que ya estoy grabando. Entonces, eso era para que lo metas tú lo que te dé la gana. Vale, repetimos. No jodas. ¿Será jalipollas? Mierda, ahora he fallado yo, he fallado yo, he fallado yo. venga la última, la última, la, la, la última. La hostia, que cerca de pegarte yo. ¡Hacelo a la gente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa que has atrás una caja registradora? ¡Mirad! Eh, ¿Crees que esto es normal? Esto va vale, a salir, ya viene la primera. Es la tercera ya. <risa> la primera partida ahora. <risa> <risa> bueno, bueno, eh, eh, eso, eh. Es más, echa ¿El algo el por chicle? el chicle. Y así se ve algo, algo de más sustancia. Claro. <risa> No, no, espera, espera, espera, repetir. Ah, pues, ya no te macho, ya. ¿Vale? ¿Tienes que la boca saliva, coño. Tienes que echar un buen gapo. Así mira. Vale, melo. vale, vale. Esto. Es un macho. Venga, tío. Se va a quedar en saliva, Julio. <risa> Julio, dite. <lo> <risa> <risa> enorme, enorme. Aquí entre uno y otro y nos va ocurriendo cosas. O sea, <risa> yo salgo sin capa. Ahora lo vemos. Espérate, ¿qué? te la de que vaya que vaya con los ojos cerrados ¿Queréis que os enseñe el mayor, el mayor daño que ha hecho el hombre a la sociedad? Venid ¿Veis esa ventana que está tapiada? ¡Así no se puede ser! Licencia? ¡Hostia! ¿Cómo tapáis una ventana? Ya, se la hace como circular se sale solo Vamos a hacerlo despacito, ¿vale? ¡Eh, maestro ¡Eh, no prendió! era eh, mira! ¡Eh, eh! La cadera solo, la cadera solo, la, la eh, cadera solo pero escucha, para hacerlo tenés que mirar a cámara, casi no se ve una mierda. Orientar el cuerpo a cámara. Así. ¿Eh? ¿Qué risa? <risa>, <risa>, <risa> vale. Oye, a ver si está. Yo creo que sí. Oye. <risa> <risa> <Pórete>. <risa> ¿Estás una hostia? <risa> y ahora de repente abres un ojo. pero, pero abre un puto ojo este <risa>